UADC informa, calidad académica. La Universidad Autónoma de Coahuila reconoció a sus docentes con la entrega de reconocimientos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, así como distinciones a nuevos profesores de tiempo completo. El reconocimiento al perfil deseable PRODEP otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP Federal es el resultado de haber cumplido satisfactoria y equilibradamente las funciones universitarias básicas. Se entregaron reconocimientos a 174 profesores de tiempo completo, con lo cual la UADC logra que 463 PTCs cuenten con un perfil deseable. ...lo que corresponde al 52.20% del total en la universidad. La Facultad de Economía Unidad Saltillo y la Facultad de Contaduría y Administración de la Unidad Torreón... ...invitan a cursar el doctorado en Administración y Alta Dirección. El objetivo es formar recursos humanos de la más alta calidad en la investigación y docencia con conocimientos, habilidades y valores en el campo de la administración y alta dirección. Está dirigido a profesionales que cuenten con licenciatura y grado de maestría en áreas afines, por lo que los interesados deberán de contar con título y cédula. Para más información comunicarse a la Facultad de Economía al teléfono 844-412-8782 y 844 410 27. 69. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta como nuevo director de la Escuela de Bachilleres, Dr. Mariano Narváez González, turno matutino, a José Alfredo Méndez Flores para el periodo 2019-2022. El rector felicitó al nuevo director y le instruyó que durante su administración se gestione el proceso para asignar un nuevo nombre a la escuela de bachilleres. Asimismo, exhortó al personal docente a trabajar en equipo por el bien de la institución. Por su parte, el director agradeció la confianza que se ha depositado en él para que guíe a la escuela y se comprometió a hacer un esfuerzo constante para crear condiciones favorables para el crecimiento de los alumnos. Vinculación Continuando con las acciones del cuidado al medio ambiente, la Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con el municipio de Arteaga. El convenio general tiene como objetivo establecer las bases y mecanismos de operación entre ambas partes para desarrollar programas académicos de interés común en los aspectos de formación de recursos humanos, investigación científica, tecnológica y humanística. Mientras que el convenio específico se enfoca a desarrollar actividades de educación ambiental que incluyan pláticas, conferencias, talleres y exposiciones temporales en el Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática en la Ciudad Universitaria Campus Arteaga. La Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la campaña Cobija a un Adulto Mayor. En la colecta se estarán recibiendo cobijas, chamarras, pantalones y cualquier ropa invernal en la Facultad de Enfermería ubicada en la calzada Francisco y Madero, a un lado del Hospital Universitario de Saltillo. Para entregar sus donaciones también pueden llamar al teléfono 844-412-1884 extensión 119 para que los miembros del cuerpo académico y los estudiantes pasen a recoger las cobijas o prendas invernales. La fecha límite para recibir las donaciones será el 9 de diciembre, ya que se armarán los paquetes y se empezarán entregar el día 10 en tres sectores de saltillo. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber.